Uh, qué miedo, hostia. Ay, aquí está el, el zoom, zoom. Bueno, pues eh, otro, mira, la, la, el mismo polo. Eh, vamos a hacer otra, otro vídeo. Eh, en este caso eh, vamos a hacer eh, jamerones y pull ¿vale? Para este efecto. Eh, ¡Volumen! <risa> Si lo tocamos con, con la guitarra limpia, con un poquito de delay, es, suena súper rockabilly. Lo voy a poner luego con una backing track y lo, y lo vais a ver. Y si no, pues en nuestro pedazo de tema rockero, en Mi... <risa> ...lo podemos meter y suena de, de escándalo. También lo podemos meter en, en, otros, en, otro, en otras tonalidades, utilizando cejilla, pero nos vamos a concentrar solamente en esto, ¿vale? Cuando ya lo dominéis en Mi, ya pasa, pasáis a otras tonalidades. Y nada, eh, ahí va la lección y al final os pongo el backing track, el no el backing track, perdón. Tocando sobre backing track, que no es lo mismo. Backing tracks, por cierto, lo digo, eh, lo mejor es que los grabéis vosotros. También podéis encontrar en internet hay un montón, pero lo mejor es que las grabéis vosotros. Eh, eh, con tanta facilidad que tenemos hoy para grabar, con los iPads, los teléfonos y con todo, eh, no desaprovechéis la oportunidad porque haceros vuestras propias backing tracks y tocar sobre ellas, pues yo creo que es la, lo, la base más importante para, para empezar a hacer vuestras propias canciones. Digo yo, vamos, que como, como podréis eh, eh, pensar, pues cada uno hace lo que le da la gana, pero vamos, yo lo hago así. Y en este caso, eh, a mí no me costaría ningún trabajo hacer una backing track y subirla, pero creo y estoy convencido de que es mucho mejor que la hagáis vosotros solos, para vosotros mismos. Y si no, pues la podéis encontrar porque hay millones de backing tracks en, en Internet. Venga, con Dios. Vamos al lío. Bueno, el primer ejercicio es el siguiente. Con la guitarra prácticamente sin volumen o directamente sin volumen, es decir, con la guitarra sin enchufar, vamos a practicar para que eh, cada, cada nota suene eh, distintivamente. Es decir, no vale hacer y la primera no suene. El hammer on tiene que sonar, el segundo hammer on tiene que sonar y el pull-off tiene que sonar. ¿Vale? Practicarlo mucho, primero lento, y luego vais aumentando la velocidad. Lo que tenemos que lograr es que cada nota suene, o sea, que cada nota tenga exactamente el mismo, el mismo volumen. Si alguna nota no suena, por ejemplo, el pull off no suena suficiente, pues se pierde el efecto, no, no suena bien. Suena, dice, mira, hoy que, hoy que rápido mueve los dedos. Pero realmente no estás, no estás haciendo nada, ¿vale? Entonces cuando ya tenemos uno, nos vamos al segundo. Y pasamos al tercero. Segundo, primero. Hay que procurar que hacer dentro de lo posible, a veces es un poco difícil que el anterior, o sea, que si estoy voy a cambiar aquí, que este no se quede sonando, que realmente es un poquito difícil, bien. Es un poco difícil, sobre todo con, con esta de aquí, al pasar, bueno. Si lo hacemos más deprisa, a lo mejor eh, resulta menos feo el efecto. Y eh, la, el último ejercicio va a ser eh, nos vamos a ayudar y en vez de hacer un, un primer, esto es un poco facilitar las cosas, en vez de hacer un primer eh, hammer on, ¿vale? Para el primer sonido, lo que vamos a hacer es dar con la púa. Esto nos facilita, nos da más volumen, claramente. Como podéis ver, no, no he subido el volumen de, de la guitarra. Ahí estoy perdiendo, por la velocidad estoy perdiendo eh, articulación y eso es lo que no hay que perder nunca. O sea que la solución es practicar más, simplemente para lograr más articulación. Practicar más no, practicar más lento y como empecé a decir en el último vídeo, focalizando. No, venga, voy a repetir esto 50 veces. No, no. Voy a repetir esto 50 veces, pero focalizando en el fallo e intentando mejorarlo. Es decir, si veo que no tengo articulación, pues me paro, lo hago más lento, si acaso me pongo un metrónomo, para que todas las notas suenen igual, y así ganar en articulación. ¿Vale? Eh, al tocar con púa, al hacer el en vez de un hammer-on simplemente... Voy a poner así para que se vea. Nicky, ya estás otra vez. Controlo con la palma de la mano el, el, repi, el, el, res, el resonar de la otra cuerda y eh, suena menos, quiero decir, no, no se queda resonando, porque estoy con la palma un poco matando. ¿Vale? ¿Veis que no sé si se ve en el ángulo que estoy haciendo así? Estoy perdiendo articulación Nada Entonces hay que practicarlo mucho Y no perder la articulación Que es lo más importante, es la gracia de, del tema Porque si no es Uy, mira qué rápido mueves los deditos Pero no estás realmente haciendo, tocando notas eh, qué más iba yo a decir? Eh, eso, practicar lento eh, Primero lento Asegurándote de que suenan todas las notas Mi recomendación es que practiquéis Primero con el sin púa cuerda por cuerda y luego ya una vez que lo tengáis esto dominado agregáis la facilidad que os da eh, dar la primera nota con la púa ¿vale? y cuando ya lo tengáis listo pues ya le podéis dar volumen a la guitarra pero esto es muy importante que lo practiquéis eh, como he dicho, vamos, muy importante cada uno que haga lo que le salga del puto nabo pero si queremos sonar bien y no simplemente ser unos posers, como dicen por ahí en, en lo, los vídeos de internet y en tal, hay que, hay que hacerlo así, es que no queda otra. Vale. Para, ayudaros a, para ayudaros a hacer la packing track, eh, esto es lo que voy a tocar, ¿vale? Para que veáis que es que la, hacerse una packing track está tirado. Este.